ahí estaba, ¿no? Y hoy nos encontrábamos con la novedad de la agenda nacional. Veníamos contando que la visita a Mendoza tenía que ver con un recorrido que hacía el presidente ya claro. por varias provincias. De hecho, Suárez dijo está en campaña, <coughs> por eso va a todas las provincias. <coughs> por eso mismo, claro. Uh -huh. eh, algo que negó el propio presidente aquí en Tierras Mendocinas. Hoy nos desayunamos con la novedad de uh -huh. que el presidente en este ánimo de visitar las provincias iba nada menos que a La Pampa. Parecía... Una gracia, ¿no? Una chicana. Una chicana. <risa> Una chicana, así como Allí lo vemos junto a Sergio decir. Silioto, el gobernador sí. pampeano de la vecina provincia, la más complicada para nuestros intereses, ¿no? Porque se opone a todo, la pampa. Y de hecho, Alberto Fernández viene de laudar a favor de ellos, de su uh -huh. planteo que terminó convenciendo a las otras provincias en no oponerse al estado actual de Portesuelo del Viento. Bueno, en realidad, Alberto Fernández no fue hoy a hablar de tema uh -huh. aguas, ni tampoco de la mega obra, tampoco se metió en el tema ríspido para ambas eh, provincias. Estuvo aquí, donde ustedes ven, en, esa, en ese gasoducto, esos uh -huh. tubos son los que se están soldando y van a llevar, si todo sale bien, el gas de vaca muerta a eh, Buenos Aires uh -huh. y será no solamente aprovechado en, en el resto de la red de distribución, sino también que llevará al norte del país, que le falta gas natural, y hasta Brasil. Sí. No en el invierno seguramente, pero sí para aprovecharlo cuando... Eh, no, se, no se aprovecha toda la capacidad gasífera que tiene la Argentina y sí la va a aprovechar probablemente el vecino país generando ingresos. Eh, bueno, Alberto Fernández iba a ver esta obra. En los últimos días hubo algunos rumores de que la obra no estaba en plazo. Es imperativo que esta obra se termine Esto en junio. Es urgente. Es urgente. Claro. Desde el primer momento hubo dudas respecto de si podía llegar al próximo invierno. Si llega a ser inaugurada, se enchufa al, a los pozos de Vaca Muerta, pasa el gas y claro. el invierno será más tranquilo. ¿Qué es lo que espera el gobierno porque podría ahorrarse cerca de 2 mil millones de dólares que, uh -huh. que hoy por hoy se pagan a importadores de gas. Claro, es lo que siempre se remarcó ¿no? con claro. el proceso y con la, la, el significado de esta obra. Claro. Y sobre todo es en el contexto de guerra, porque recordemos También. que nos salió mucho más caro todo, todo sí. el combustible uh -huh. y toda la energía... Porque la guerra complicó, por ejemplo, las exportaciones de Rusia. Te claro. lo contaste mucho en el sí. invierno. Sí, sí, y lo veíamos venir a principios del año pasado. Eh, bueno, ese es el temor. ¿Quién puede asegurar que una obra pública se haga en plazo? Y yo diría que hoy nadie apostaría a eso, pero el gobierno lo necesita. Y en los últimos días se hablaba de una demora de entre 30 y 45 días con más renuncias de funcionarios que están a cargo de la obra, de la realización sí. de la obra. Bueno, en principio Alberto Fernández dijo que es... Importante que se realice en plazo, pero no dijo se va a terminar, veremos qué es lo que sucede. Si quieren, compartimos lo que decía Alberto Fernández en La Pampa. Bien. Hoy hemos venido con el gobernador, mi querido amigo Sergio Silioto, a ver las obras de este gasoducto que se inicia en Vaca Muerta y termina en Saliquelo, en el centro de la provincia de Buenos Aires. Son más de 500 kilómetros y el 66% del recorrido de este gasoducto transcurre en la provincia, en territorio de la provincia de La Pampa. Y la verdad lo que quise es ver cómo avanzaban estas obras, porque es una obra central para el futuro de la Argentina. Es una obra que nos va a garantizar de contar con el gas que todo este tiempo tuvimos que importar, perdiendo divisas y perdiendo recursos que podremos utilizar en la producción, en el trabajo, que es lo que más nos importa. Contento de ver la tecnología que empresarios argentinos han traído para poder desarrollar esta obra y confiado que a mediados del año que viene esta obra se haya terminado para después seguir camino hasta Santa Fe y allí poder proveer de gas no solo al norte de, de la Argentina, sino también a, a Brasil, un querido país hermano, con Lula ya lo hemos hablado, que está necesitando de energía gasífera y que podemos nosotros suministrarla. Nada más ni nada menos que llegar a la soberanía energética. Eso que no solo es estratégico desde, desde la posesión del bien, sino también estratégico del, mundo, del tema del manejo de las divisas. Creo que es un paso muy importante y como, como pampeano, realmente nos llena de orgullo que esta obra digamos, eh, transcurra en, en gran parte de la geografía de la provincia de La Pampa. Bien, bueno, pablo ojalá se pueda terminar. Eh, es muy importante y en un año que va a estar muy complicado en cuanto a divisas porque la sequía ha impactado mucho. De hecho hubo una comparación. Dijo, esta, usar vaca muerta es como dos complejos ojeros. O sea, la capacidad económica que hay en gas en el subsuelo de la Argentina es enorme. No me mm. cierran las cuentas igual. Si sí, mm. dijo que como muchísimos iban a ahorrar 5 mil millones claro. de dólares. Sí. ¿Y el complejo ojero cuánto produce por año? No, dos no. y medio, no. Yo creo que lo, lo, lo calculan más que nada en el potencial que tiene. En el potencial, el que, potencial tiene. que tiene. Si totalmente. pudiéramos hacer este gasoducto y el que va al Atlántico, sí. que es el otro porque se quiere gasificar, generar la... Eh, la, el congelamiento del gas que, que lo hace líquido. Ahora, ¿por qué tanta la demora? no? ¿Por qué sí, tanto tiempo potenció. pasó? Claro, Probablemente pero aparte, la pagándole permanentemente, digo, gestiones anteriores también. Claro. ¿no? Sí, ¿sí? Sí, Hablando de Macri, no es... y Cristina, todos, ¿no? Justamente, claro. digo, con algo tan significativo y gastando tanta plata para pagar gas importado. Sí, totalmente. Es una locura teniendo. Quizá nunca se recursos. vio la situación en la que quedaba amenazado el mundo por la situación del conflicto Pero con Rusia y en Ucrania. teniendo en nuestro suelo. Y teniendo en su, nuestro suelo no lo explotamos. Sí, bueno, no, no llegamos tarde. Sentido. No tiene sentido. No, no, no. Nos espabilamos tarde. Eh, una cosita breve respecto de portezuelo del Viento. Sí. Ayer el gobernador planteaba que por la caída de la, de la obra, ah, estaban estudiando jurídicamente irnos del COIRCO, uh -huh. ¿Sí? De, ¿Sí? del comité ese que eh, lauda sobre puerto de suelo sobre el río Colorado hoy respondieron desde la Pampa el secretario de recursos hídricos pampeano criticó duramente al gobernador dijo bueno es una más uh -huh. de Mendoza que siempre quiere hacer país aparte y mezcló ¿Qué? lo del y todo lo del -Exit ahí. con críticas muy directas al, al gobernador de la provincia de Mendoza pero puso en duda porque dijo es un acuerdo y es un comité que está ratificado por las provincias Así que bueno. Sí, y aparte la plata está. La plata llega si seguís en el Coirco. Creo claro. que el convenio especifica claro. que los 1.023 millones de dólares no te van a llegar al bolsillo si vos te corres de ese comité interjurisdiccional. Eso es lo primero que hay que analizar. Eso es lo primero que hay que analizar. El resto es eh, letra y, y papeles. Totalmente. Bueno.